Buenas tardes a los amigos de Grande Premio, estamos con un nuevo GPS 10, soy Esteban Nieto y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Sebastián Vettel y su presente y su futuro en la escudería Aston Martin. Sebastian Vettel parece haber encontrado su lugar en Aston Martin, una escudería de mitad de pelotón en un año de transición después de transformarse de Racing Pond el año pasado a, bueno, a representar de manera oficial a la escudería británica con un reglamento, un cambio de reglamento mediante que no le fue todo beneficioso a este equipo, pero bueno... Eh, Vettel poco a poco se fue adaptando, logró algunos buenos resultados, en Mónaco logró su primer top 5 en la quinta fecha, después en la sexta en Azerbaiyán logró su primer podio al terminar segundo detrás de Sergio Pérez y después en Hungría también había quedado beneficiado Vettel eh, por las, los abandonos tras aquel incidente en la primera vuelta donde abandonaron a Richardo, abandonó Leclerc, Pérez también abandonó, no abandonó, sino que se retrasó Max Verstappen. Eh, pudo aprovechar, también terminó segundo atrás de Esteban O'Conan que bueno, después del podio que, que festejó muy animado lamentablemente fue excluido por un, un, en la técnica debido a contar con menos combustible del permitido ahí en la, en la evaluación de, de los comisarios así que bueno, eh, a partir de ahí el año de Vettel eh, fue bastante opaco, en las últimas cuatro carreras no pudo sumar eh, en, aquel, en la última, pasó fin de semana en Turquía, quiso hacer una estrategia cambiando neumáticos medios que le duró nada más una vuelta, tuvo que volver a, a, a cambiar sus neumáticos ahí al, a boxes porque el, el auto de Aston Martin no, no, no podía andar prácticamente, pareció que estuviera en la pista enjabonada así que bueno por lo pronto no viene viene un, un año totalmente positivo para, para Beto, un año bastante irregular. Pero bueno, eh, más allá de eso, aún mantiene cierta ventaja eh, con su compañero Lance Stroll. Eh, le saca nueve, nueve puntos en el campeonato y aparte logró mejores resultados. Era el único que, que logró pollos. De hecho, Stroll tuvo como mejor posición un séptimo lugar en, en la carrera del GP de Italia. Y a su vez también Vettel es el piloto que tiene mayor cantidad de adelantamientos en el año. Que tiene 96. Eh, que, que también lo va a ser valedero de un premio al final de temporada si es que lo consigue. Pero bueno, más allá de todo eso. Eh, Vettel tiene en Aston Martin eh, mucho apoyo y acompañamiento en lo que se refiere a las causas sociales. Eh, me parece muy importante este gesto por parte del equipo. Después de aquella relación conflictiva que tuvo con Ferrari. De, tuvo una salida muy traumática también de la escudería italiana pero bueno, en el caso de Aston Martin eh, divulga, apoya y por ejemplo eh, en, el Gran, en el Gran Bretaña estuvo juntando residuos de, de las tribunas de, del circuito de Silverstone eh, mostrando por ahí una, una, una, fa, una faceta de, de conciencia ambiental eh, no solo para para él y para el fórmula 1 sino para el público porque fue una, una acción muy divulgada en todas las redes eh, que, que pudo haber llegado también a mucha gente que no es de, del ambiente del automovilismo así como también eh, fue muy clara la posición que tomó de hecho también fue acompañada por Aston Martin eh, en su defensa de, de la comunidad LGTB eh, ahí en, en Hungría eh, en un país que bueno, está gobernado por, por, por la derecha que, que, bueno, que cuenta con un, un gobierno que justamente no apoya eh, justamente el bienestar de esta comunidad. Así que bueno, eh, viene siendo por ahí una reacción muy, muy amena. Tanto por parte del piloto como la del equipo. Y que bueno, también dio en la renovación de, de Vettel como piloto de Aston Martin para el año que viene. Entonces, ¿qué viene hasta ahora? Eh, a partir de ahora. Aston Martin el eh, que viene ya está programando eh, una nueva fábrica también está haciendo algunas incorporaciones eh, por ejemplo eh, Luca Furbatu de, de Alfa Romeo va a estar como nuevo director de ingeniería Dan Falus, que venía de Red Bull va a estar como nuevo director técnico y también Martin Whitmarsh eh, que es un, el jefe de McLaren en la época de Hamilton también se va a incorporar en la parte de nuevas tecnologías para la escudería. El año que viene va a haber un cambio de reglamento. Y también va a cobrar eh, mucha importancia todo lo que se pueda hacer en materia aerodinámica. Eh, lo que es eh, Aston Martin. Porque bueno, todo lo que es el motor que es Mercedes. Eso no se va a tocar. Sino que va a corresponder bastante de lo que puedan hacer los equipos. En, este, en esta nueva fase y cómo pueden eh, asimilar y adaptarse a este nuevo reglamento que, que va a entrar en vigencia a partir del año que viene. Entonces, ¿qué es lo que queda? Eh, ver cómo Sebastián Vettel puede aportar como, como piloto con su experiencia eh, en Aston Martin y quizás lo que puede ser también su última oportunidad, ¿no? También para para destacarse en este en este campeonato de Fórmula 1. Estamos sabiendo que por ahí, en algunas expresiones, él notó que por ahí no está tan, tan de acuerdo con esa cantidad de carreras, con 23 carreras. O sea que, bueno, la motivación que puede tener hoy y que puede tener en el que viene, puede ser por ahí la última oportunidad de Vettel de, de lograr buenos resultados, de lograr algún podio y, bueno, de, de hacer de Aston Martin esta nueva esta nueva escudería, hacer una escudería que sea realmente ganadora de la Fórmula 1 y como él tan lo expresó, que Aston Martin puede ser campeona con él o sin él, así que habrá que ver cómo se dará esto si Vettel será partícipe de estos logros futuros que apunta Aston Martin y si él también podrá contribuir y formar parte y dirigir este este nuevo desafío que tener la es esponotilla británica. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Que sigan bien. Y nos vemos la próxima.